Juan Bautista Pichar Ramos está cumpliendo un año más de vida. Para ello, vamos a pedir a nuestro marco musical para que te cante un happy berry para, para nuestro carbonte, señor Juan Bautista Pichar Ramos. Todo el mundo a cantar, ¿sí? Todos a cantar. Eh? Uno, dos, pa,